Por favor, cuéntenos el estado de salud nuevamente de estos uniformados. ¿Cómo se encuentran en este momento? De los nueve heridos, dos están en cuidados intensivos, pronósticos reservados. Su, su situación es de, de, de mucha atención. Respecto de los otros siete, van en satisfactoria recuperación. El ministro, lo escucha Luis Carlos Vélez. Por favor, Esta es precisamente una de las razones por las que los comandantes tanto del ejército como de fuerzas militares se desplazaron a la zona. En la mañana de ayer, muy temprano, el general Ospina, comandante del ejército, llegó a, al municipio del Carmen, al sitio de los hechos, posteriormente se trasladó a Ocaña el general Giraldo, con ese propósito, revisar eh, no solo respecto de lo ocurrido, hacer los análisis, las investigaciones correspondientes con el Inspector General del Ejército, sino definir acciones, planificar operaciones ofensivas, que es lo que corresponde hacer con el Ejército de Liberación Nacional. es en todo el territorio nacional. Aquí en la, la retoma de, de operaciones ofensivas, pues efectivamente se había ordenado a las fuerzas militares desde, desde el decreto del 3 de enero que suspendió el del cese al fuego y ha habido hechos de fuerzas militares en esas operaciones ofensivas contra el Ejército de Liberación Nacional, eh, particularmente en Arauca, de manera que, que no es que no haya habido una acción del Ejército en contra del Ejército de, de Liberación Nacional. Lo que ocurre es que en estas condiciones ahora, con la demostración de ferocidad de, tan grave que, que ha hecho el Ejército de Liberación Nacional, un atentado contra estos jóvenes en estas condiciones de, de inferioridad, con ese ataque con, con explosivos que muestra es eh, que son despiadados. Esto impone también para las fuerzas militares que redoblen en su capacidad de reacción contra el Ejército de Liberación Nacional y que adelanten con toda contundencia acciones ofensivas en todo el territorio nacional. Claro que hay que revisar, y esa fue precisamente la disposición presidencial en la convocatoria a la Comisión de, de Negociación del Gobierno, que es justamente para examinar la, la situación, qué condiciones especiales, qué mayores condiciones tienen que establecerse para continuar en, en estas negociaciones, revisar inclusive la propuesta de, de Oti Patiño respecto de en primer lugar discutir eh, el cese al fuego bilateral antes de adelantar cualquier otra conversación en la mesa de negociaciones. Todo esto es algo que, que se evaluaciones que se que se están haciendo y que esperamos que el próximo lunes puedan tener unas, unas conclusiones. Después de esas conclusiones, claro que también eh, hablaré con el Presidente de la República y frente a las decisiones que se adopten eh, relacionadas con el Ejército de Liberación Nacional. Este es el tema de análisis eh, del próximo lunes, precisamente. Sobre eso eh, hablaba precisamente ayer con el general Giraldo, eh, quien explicaba que en esta zona particular del de Carmen no existía ninguna alarma como de, de, de grave riesgo que pudiera significar un peligro para, para estos jóvenes que el Ejército ha establecido una especie de semaforización en el país, de manera que hay alertas rojas donde por ninguna razón pueden estar los eh, soldados regulares. Unas zonas de, de precaución y otras zonas en las que no existe ningún riesgo con él, Estoy precisamente para evaluar respecto de esa semaforización, cómo es que está establecida el, el, el cumplimiento de la orden presidencial en todo el país. Bueno, esta es una valoración, una evaluación que solo podría hacer desde la oficina del Alto Comisionado para la Paz, el, el doctor Danilo Rueda, por, por el tema específico que es de su competencia. Lo que podría afirmar es que hay una revisión de condiciones. Eh, ya frente a esta situación específica que se ha presentado y que muy pronto daremos información sobre eso. Si se continúan los diálogos, ¿qué condiciones específicas se establecen para poder eh, darles esa continuidad? Efectivamente, se ha hablado de la colaboración. Fue una de las razones también para que el presidente Maduro eh, sirviera igualmente en estos procesos de, de negociación de, de paz. Eh, yo tengo para una muy pronta reunión con el ministro de Defensa de Venezuela precisamente para concretar en acciones de acuerdo con las conversaciones que el presidente Petro ha sostenido con el presidente Maduro y en la colaboración que requerimos de Venezuela para adelantar acciones binacionales, no solo contra estas organizaciones armadas ilegales, sino también en toda la frontera que permitan generar condiciones de, de seguridad para la población fronteriza. En lo que he hablado con el general Giraldo, que esta se trata de una verificación interna de, de fuerzas militares, no podría eh, precisar que efectivamente sea una investigación disciplinaria para determinar responsabilidades, pero sí que hay una eh, verificación, una indagación que se desarrolla para conocer eh, particularidades de acuerdo con, con los propósitos del comandante general de fuerzas militares, conocer hechos que podrían ser de mucho interés para el propio desarrollo de las actividades de, de fuerzas militares. Pues lo que se ha planteado desde finales del año pasado es que habría habido una operación colombiana en Venezuela. Ese es un tema que de todas formas es de interés, independientemente de cuál sea la consecuencia. Es de interés conocer si efectivamente eso se realizó, cómo se realizó, en qué condiciones. Y eso, entiendo, es justamente lo que se ha dispuesto desde el Comando General de Fuerzas Militares. Pues cómo se desarrollan operativos de fuerzas militares. Es una... me parece que es un tema siempre normal dentro de las instituciones respecto de hechos que ocurrieron, hacer verificación sobre, si no tienen claridad, sobre efectivamente cómo fue que se hicieron. No, esto es por decisión independiente del comandante general de las fuerzas militares.